se cubrió más del 90% con el trabajo que hicimos nosotros. Yo me firmé a esta campaña porque me parece buenísimo esta atención que nos están brindando, y no la tenemos. En eh, donde bueno, estuvimos involucrados, eh, yo estuve, estuvo mi compañero Luis, eh, enfermero también. Eh, bueno, después los agentes sanitarios. Eh, Micaela Ferreira, después tuvimos dos colaboradoras que son de la comunidad, no pertenecen al sistema de salud, pero ellos colaboraron. Tengo una posibilidad grande para algunos hermanos. Tengo de un y vi el problema de que les cuesta ver de lejos, de cerca. No tengo otras palabras más que simplemente agradecer por la enseñanza, más que nada. Y que esto ya nos va a quedar por toda la vida y, y nos ayuda a nosotros eh, a detectar también las personas así y, y derivarlas si es necesario. Estamos construyendo miradas. Fuerza interna está en movimiento.